Alfonso Ortiz Tirado Alfonso Ortiz Tirado, Álamos, Sonora, 24 de enero de 1893, México, Distrito Federal, 7 de septiembre de 1960, fue un destacado cantante tenor y ortopedista mexicano, igualmente admirado por ambos rubros, hijo del doctor Alfonso Ortiz Retes, hermano del gobernador del estado de Sonora, don Carlos Rodrigo Ortiz Retes y de María Luisa Tirado, originario de Álamos. Pasó sus primeros años en Culiacán, Sinaloa, y se trasladó a la Ciudad de México junto con su madre y sus hermanos después del fallecimiento de su padre. Cursó la educación primaria y secundaria en el Colegio de Mascarones, donde se pusieron de manifiesto sus actitudes para el canto. Posteriormente ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y al terminar se inscribió en la Facultad de Medicina. Recibió su título profesional en 1919. Como médico cirujano fue miembro de la Academia Americana de Cirugía de la Academia Indolatina, catedrático de la Facultad de Medicina de la UNAM y miembro de diversos organismos médicos de México y el extranjero hizo interesantes aportaciones a la ciencia. Su primera inclinación fue hacia la ginecología, pero finalmente se decidió por la ortopedia, con especialización en cirugía reconstructiva. Fue médico de cabecera de la pintora Frida Kahlo, a quien practicó varias intervenciones. De igual forma, intervino quirúrgicamente en la mejilla al músico y compositor Agustín Lara. Por su gestión llegó a México la primera mesa de Olby para cirugía de espina dorsal. En su voceta artística estudió en la Academia de Canto del Maestro José Pierson perfeccionando una calidad voz de tenor natural y se dedicó a recorrer Centroamérica y Sudamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa dando recitales sin descuidar la práctica de la medicina. Su dulce voz y sus numerosos discos fonográficos fueron siempre altamente apreciados en todo el ámbito hispanohablante. Actúa en la película La Última Canción, 1933, al lado de la actriz María Luisa Sea. Su actividad artística hizo posible la edificación del inmueble donde se instaló un hospital infantil en la calle de Niños Héroes, Colonia Doctores, de la capital de México. Este edificio después albergó la unidad de cardiología al fundarse el Seguro Social, institución que adquirió el inmueble. En el patio del mismo se ha encontrado una placa de bronce en la cual se decía, levanté con mi canto este templo. Para aliviar el dolor, más los nombres de todos los países en los que se presentó triunfante el chino Ortiz tirado, como cariñosamente se le llamaba. Desafortunadamente esa placa desapareció cuando el hospital cambió de dueño. El doctor Alfonso Ortiz Tirado falleció en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 1960 a la edad de 67 años. Sus restos de mortales descansan en el Panteón Francés de la PIA en la capital de la República Mexicana. Desde 1984, en Álamos, Sonora, se viene celebrando el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado en Sonor, que puede ser comparado con el Festival Internacional Cervantino. Este festival es titulado Festival Alfonso Ortiz Tirado o FAOT donde intervienen músicos de talla internacional y algunas actividades se realizan paralelamente en otros lugares del estado. Generalmente el festival se realiza cada año en enero. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.